Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Está con nosotros Ricardo Arganza Del canal Arganza Art Ya sabéis, ya le conoceréis, espero si no, bueno, en cualquier caso podéis ir a ver sus vídeos y hoy vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con un vídeo que acabamos de grabar para su canal que habla de calcar, sí, de calcar, de hacer atajos, de tomar atajos a la hora de dibujar y es que el otro día me preguntaron sobre el uso de la cuadrícula, que el uso de la cuadrícula, de la cuadrícula no sé si sabéis que es el utilizar pues unas líneas, una cuadrícula, líneas verticales y horizontales para ir medio calcando una referencia que tenemos. ¿Sí? Le ponemos esas líneas a la foto de referencia que tengamos, nos hacemos nuestra cuadrícula en nuestro papel y entonces, pues es mucho más fácil ir trasladando lo que tenemos en nuestra referencia a nuestro papel. Y me preguntaban si es lícito, si es legal el uso de cuadrícula, ¿qué opinamos? Qué Hombre, legal es. No, legal. Elegante, no es muy elegante, <risa> no es lo mejor del mundo, pero eh, volvemos a lo mismo que hablábamos en el otro vídeo, ¿no? Que es si lo utilizas cuando ya sabes dibujar para mm. facilitarte algún yo que sé imagínate que tienes que hacer no sé un algo arquitectónico con unas figuras súper complicadas y no te quieres liar mucho ah. pues a lo mejor lo puedes usar como guía que no está mal mm. si ya sabes dibujar sí pero si no sabes dibujar y sé que hay mucha gente en contra yo creo que es la peor forma de aprender a dibujar Sí. yo la verdad que pensándolo ahora mismo creo que también <risa> es una cosa que no, no me había planteado demasiado pero sí que tienes razón, porque es una cosa que te facilita mucho el que te salga algo parecido a lo que estás haciendo, no te sientes mal porque no lo estás calcando directamente, sí. pero por otro lado no te está ayudando para nada porque te estás olvidando de hacer lo que sería el encaje, de entender bien las formas, entender bien las proporciones y trasladarlas desde la referencia a lo que sería el papel en blanco. Con lo cual realmente te está, te está jodiendo la vida. Sí, es que eh, mucha gente confunde y me ha pasado porque en mis comentarios yo que utilizo mucho el en bloque clásico que es eh, mirar la altura, dividir, o sea, es una cosa de mucho medir. Sí. Y al principio cuando estás dibujando salen bloques. Uh -huh. Utilizan líneas rectas, horizontales y verticales y la gente dice es que es lo mismo que hacer cuadrícula. No, no porque en realidad cuando utilizas un en bloque no quieres tanto el resultado como la práctica. Uh -huh. O sea, es de esas cosas que la gente no llega a entender. Dice, bueno, es que yo no quiero dibujar así. Ya, pero si aprendes a dibujar así, es cuando vas a poder dibujar de otra manera porque vas a hacer el mismo cálculo, claro. pero directamente. ¿eh? Estás entendiendo las dimensiones, estás trasladando claro. las proporciones y estás simplificando la figura a la hora de trasladarla a tu papel. O sea, hay un proceso mental muy potente y muy útil a la hora de dibujar que no se está dando a la hora de utilizar una cuadrícula, con lo cual sí. bueno en la, a la hora de, la, de dar una cuadrícula pues se puede dar de manera muy mmm, simplificada, sí. pero no tiene nada que ver con el trabajar un dibujo no, no, directamente, ya no. sea por en bloque o, o como sea. Porque en realidad dibujar y esto es, eh, es una frase muy manida, pero es verdad es eh, no dejarte engañar por la realidad, porque cuando no. tú estás dibujando las proporciones se engañan mucho y es cuando mides, cuando te das cuenta de esas cosas y poco a poco empiezas a necesitar menos esas medidas porque ya tus ojos se acostumbran a ver las cosas como son, pero al principio eso es muy complicado, Muy difícil. y eso es lo que la cuadrícula te evita, en realidad, ¿no? porque tú vas diciendo, bueno, la referencia viene un punto aquí, pues lo pongo aquí, otro punto aquí, otro punto ahí, entonces no tiene ningún valor claro eh, Como aprendizaje, quiero decir, ¿no? Sí, eso, eso es. Luego estaría, pues bueno, el caso que hablábamos también en tu vídeo, de que si ya sabes dibujar, ya eres profesional claro. y quieres ahorrarte un poco de tiempo, pues bueno, puedes tirar de cuadrícula y ahorrarte el tiempo de, de hacer el encaje tú por tu cuenta y tal. Pero es que yo en este caso lo que recomendaría es directamente calcar la las proporciones claro. y ya está, y dejarte de tonterías. O sea, a lo mejor utilizaría ese caso si quieres calcarlo, o sea, quieres trasladar esa imagen de referencia a, un, a una proporción en la cual no puedes disponer de esa fotografía en ese tamaño, no y entonces necesitas trasladar proporciones de una foto pequeña a una dimensión mucho más grande. pues sí A lo mejor en ese caso, pues vale, sí, pues no hay otra otra forma quizá, pero en la mayoría de los casos puedes imprimirte la imagen en gigante y trasladarla y calcarla a, a pelo o cualquier otra cosa con lo cual yo la verdad que el uso de cuadrícula yo alguna vez lo utilicé al principio para probar para pues eso para obtener un resultado sí. más o menos eh, acorde a, a la foto de referencia cuando no tenía ni idea de dibujar claro. y funcionaba y yo me sentía más o menos bien sí. <risa> pero más allá de eso lo habrá utilizado un par de veces y no creo que sea algo muy beneficioso el problema yo creo que es ese que es muy fácil autoengañarte eh, mucha gente que dibuja pues, de forma autodidacta, entre comillas, pues empiezan a dibujar con la cuadrícula y dicen, no, es que así es mucho más fácil y me sale el dibujo. Y cuando acaban el dibujo piensan, he aprendido más, porque el dibujo ha salido, ha mejor. salido mejor. Pero en realidad cuando se aprende es equivocándote. Sí, claro. Equivocándote y haciendo muchas pruebas y demás. Entonces, no lo sé, es como si tú cuando estás de pequeño aprendiendo a caminar, tu padre te coge los brazos y dices... Si no me caigo, estoy aprendiendo a andar mejor. No, te tienes que caer muchas veces para aprender a andar tú solo. El día que te suelten no vas a aprender. Y es verdad que hay gente que aprende con cuadrícula. A mí me lo ha dicho mucha sí, gente. Cuando en mis vídeos digo que es la peor forma de aprender, no quiere decir que no vayas a aprender nada, solo que es la más lenta. Sí. O sea, y, y te estás sí. poniendo en realidad muchas trabas a la hora de sí. aprender. Yo creo que es el mayor, el mayor inconveniente, que te pones trabas tú mismo. Claro. Sí que es verdad que luego hay gente que, que a la hora de dibujar, pues... Eh, como por ejemplo Salva Spin, ¿no? este hombre de Marvel, creo que es, el dibujante de cómics, que ese hombre no hace en bloques ni hace nada. Ese tío lo que hace es dibujar líneas, formas, hace un ojo, hace una oreja, etcétera, y le va saliendo el dibujo, como Kim Jong-ji. Sí, ¿no? algo parecido. Es la versión sí. española, la yeah. <risa> sí. versión española cómic de Kim Jong-ji. Pues es una forma de dibujar y ese hombre aprendió así. Pero claro, ese hombre se ha pasado 14 horas diarias dibujando desde que tenía 5 años. Pues al final lo ha conseguido. Pero no quiere decir que esa sea la forma más adecuada o más sencilla de aprender a dibujar eh, de una forma profesional ni la forma más eh, correcta de que tu cabeza haga esas conexiones ¿no? sí. quizás es una forma de que por machaque al final pues bueno por machaque vas a conseguir prácticamente lo que quieras en esta vida Obviamente. <risa> si, si, en, si es lo único que haces en tu vida pero eh, puedes facilitarte las cosas y crear esas conexiones neuronales mucho más sencillas y esa forma de trabajar si lo haces de la manera correcta que desde mi punto de vista pues no sería... Eh, sí, nada. sobre todo yo creo que se basa en separar la práctica del resultado sobre todo, O sea, sí. porque decir tengo un buen resultado Pues sí, se puede llegar De muchas formas, hmm. pero no quiere decir que estés aprendiendo Nada Eso es. eh, Yo sobre todo hay una cosa que pasa en dibujo Y es que eh, la gente ve dibujar A Kim Jong-ji y en un vídeo bastante polémico Ya lo habíamos ¿Algún? comentado eh, hablamos de los Kim jong que son sí. los que creen que porque ese tío dibuja así y consigue ese resultado todo el mundo tiene que aprender y, y no, ese es el resultado de un proceso ah. no es la forma de dibujar claro. pero solo ocurre con el dibujo porque yo no veo a nadie, no sé, a Slash o a eh, Santana haciendo un riff de guitarra y que la gente diga ah, pues yo voy a aprender a tocar así claro. no, tú, tú aprendes haciendo escalas y colocando los dedos o sea, no pretendas pero nadie piensa eso, claro, nadie sí. dice yo... algún matado en su casa, Dicen, claro voy a comprar una guitarra eléctrica y voy a ser el crack y venga, Sí, pero en el dibujo sí. Dicen, ah, que ese es la, ese es cómo se dibuja, ese es el resultado. Claro. Pues yo voy a aprender a dibujar así. Y, sí, es mucho más. Cómodo. No, aparte que eh, hay diferentes actitudes y habilidades uh -huh. y que una persona pueda hacer algo no quiere decir que tú también. Sí. O sea, yo vi a un tío que que se subía por una pared lisa a un cuarto piso por un balcón, pero a lo mejor tú es mejor. Que no. subas por las escaleras, ¿no? Sí. Que alguien lo pueda hacer no quiere decir que sea la mejor forma. Hay que practicar y hacer ejercicios que te ayuden a aprender a dibujar. La cuadrícula muchas veces puede darte mejores resultados, pero no significa que estés aprendiendo más. Y de hecho, ya que estamos hablando sobre este tema de ejercicios, vamos a mencionar el curso que tenemos de mejorar en el dibujo en 21 días, donde hay un montón de ejercicios súper rapiditos, súper sencillos, pero que pueden ayudarte a mejorar el trazo, entender los volúmenes y demás, aprender uh -huh. a dibujar, en resumen. Eh, de una manera muy sencilla, muy, con muy poco tiempo. En realidad, al día son ejercicios con muy unos hacer, minutos con al día. 10 minutos al día. Y que, bueno, que mola mucho. Y además se lo ha pillado sí. más, más gente. Sí, ha sido <risa> nuestro curso sido con super... más éxito. Y la verdad super... que se está veniendo muy bien. porque Y tenemos muy buen feedback además sí, en redes sí, sí, sí. de gente que lo está utilizando y, está, y que, está y que y le están dando buenos resultados. resultados. Sí. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, lo vamos a dejar por aquí. Os voy a dejar su canal en la descripción para que vais a echarle un ojo. También al vídeo que hemos grabado sobre calcar. Que está muy interesante y nada, acordaros de darnos un buen like si no, no estáis suscritos, suscribíos. Nos vemos en un El próximo, próximo vídeo. Chao, chao. <risa>